Estamos aquí eh, los días 15, 16 y 17 haciendo una huelga en la planta de General Mills por la subida del IPC, cosa que en otras fábricas se ha, pasado, eh, se ha pagado y nosotros estamos aquí reclamando nuestros derechos de que nos los paguen. No nos los pagan eh, no porque tengan problemas solventes ni económicos ni por ninguna circunstancia, sino porque no les sale los cojones, hablando claramente. Entonces, al final, pues casi toda la plantilla ha decidido hacer huelga y pararse aquí, y no entrar a trabajar para luchar contra nuestros Vamos derechos. <risa> <risa> <risa> Todos te pedimos lo que es nuestro, ni más ni menos, del IPC, que es lo que se